Bueno, desde el día de hoy le voy a dar inicio a esta serie llamado Las primeras personas que... Esta serie consiste en de que voy a nombrar a diferentes personas que fueron los primeros en hacer alguna actividad histórica. Así que, vamos a comenzar. ¿Quién fue la primera persona en llegar al monte o a la montaña más alta del mundo? El 29 de mayo de 1953, los escaladores Stenstein, Norgan y Edmund Hillary de 39 y 34 años respectivamente, lograban subir a la cima del mundo, el monte Everest, de 8.848 metros. Han pasado 31 años desde el primer intento en 1922, aunque más tarde se supo que quien subió primero fue Edmund Hillary, así de que la primera persona en escalar el monte Everest fue Edmund Hillary. El primer coche de la historia, el invento del coche tuvo lugar en el año 1769, fue cuando el ingeniero Martin Nicholas congen construyó un vehículo movido por la fuerza del vapor. Este es el primer carro del mundo, sinceramente se ve mejor este helicóptero fabricado en casa que esta ¡Averrosidad! ¿Cuál fue el primer rey de la historia? Bueno, prácticamente no se sabe, pero se tiene registro histórico. El primer faraón de Egipto es Narmen, que pudo haber vivido hasta el siglo 31 a.C. También están los Mesopotamios, del sig de siglos más antiguos y diferentes reyes aún más antiguos. Pero según varios, Enkid, dios de la creación, según los sumerios y su leyenda, fue mucho antes del gran diluvio. Así que a ciencia cierta, no podemos saber cuál fue el primer rey. Ya hemos llegado al fin del video de hoy. Los saludos del día de hoy son para Ricardo Gamer. Como siempre, nada más un saludo. Si quieres que esta taza sume, lo único que necesitas hacer es dejar en la cajita de comentarios un hola o salúdame o lo que sea. Pero si quieres ser saludado, solo deja un buen comentario y será saludado para el próximo video. Yo soy Cormolín, adiós.